A la perla, <risa> Ya por <apúrate>. Frena. <risa> <risa> Hemos llegado a nuestro destino. <risa> y con el ir viene un pedo de fuera. No cabe duda que es un estúpido. ¿Quién te reversa? ¿Eh? No manches. Eh. Pero despacito, despacito. <risa> Creo que ese güey se quiere bajar. <risa> ¿Quién se quiere bajar? Ya, no, bájale. ¿Ya le bajo? A mí no me metes. ¿Lo voy a meter allá. No me metes, Ay, loco, eh. Uy, te la sabes. <risa> ¡No mames! ¡No <laughs> ¡Pinche <madre. laughs> ¡Pinche <Pindigo>. ¡No mames! <laughs> no, <pero> que... <laughs> ya, dale. ¡No mames! ¡Pinche hijo! ¡No mames! ¡No mames! ¡Freno, freno, freno, <laughs> <laughs> freno! <le> salió muriendo! ¡Ja, <laughs> ja, que se te salió el ponzo? ¿Te pasa de lanza? ¡No, no, ¿eh? no mucho. Ya. Yeah. Yeah, ¿Qué dices, güey? Me voy a hacer Ya, güey. No confío en ti. Ya, <risa> <risa> yeah. uh -huh. aquí, Mhm. <risa> El día de hoy Chiquimamis no, no, no que vamos a que... ir a la chingada. ¿Saben dónde quedan? Muy lejos. A huevo. Esa es la actitud. Empezamos con un revés. Un poco a poquito. Un poco a poquito. Despacito. Despacito. Aguas con el. ¡Oh, mames! mío! Así, ¡Muerde el cebo! ¡Nos llevamos a ¡Nos vamos a Liverpool! ¡Nos vamos no, vamos vamos vamos a Ya eh? vamos a ¡Súbete! ¡Súbete! No <risa> Así, chicas, mamis, vámonos a morir. Vámonos ¡Manos a ver, libres. <risa> ¡Manos libres. Puta que se agarre. manos al... a <risa> morir. <risa> <risa> Quiero ver. <¿no>? Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. Yo ¿Tú te quieres sacar un pedo? Ya me ganó. Chequen, la... chequen cheque. Con todo el estilo muchacho el Con todo el flow Con todo el flow Con todo el flow ¿Cómo empezamos? Para las clases de hoy Meten primero, meten la llave, meten clutch Y luego primera, chocamos ¿Luego chocan? Pero algo seguro pasa Pero o sea, algo seguro tiene que pasar Manos libres todos <risa> me sentí como la oruga. No me si y vas a ver. Hemos llegado a nuestro destino. A ver, prenda, prenda. Los patos y te puteamos. No, no, no, párale, párale, párale. Mi nombre es Daniel Arango ya, párale, párale. Y es responsable de. ¿Eso es responsable de, de cualquier, cualquier. pedo que haga? El el pede, el pede aquí, no no no no no no no Le no no no nenas no no no no no no no no El pedo no es no no no es no no no vamos a poder en carrera. ya para acomodarlo bien ya así despacio hay <risa> que meterlo ya en su lugar porque si llegan los papás de Querétaro nos van a meter una putiza. a todos hasta darle que él viene sentadito calladito de mi compañero es <risa> fácil <risa> nos vamos a morir Ahí hemos está. llegado a nuestro destino chiquimamis a huevo sobre sobrevivimos <risa> ¡Sobrevivimos a la ver! <risa> Perdónenme, se me fue el pedo Siempre Vamos a acomodarlo bien ¡Ah, don pendejo! pendejo. Estás bien pendejo ¡Bien pendejo!